Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que de verdad, de verdad, de verdad la estén pasando muy, pero muy bien. Chicos, el día de hoy les tengo una conversación. ¿Qué me pasaron? ¿Qué tuvieron con el desaparecido? El difunto, el que ya nadie lo ve, el que se esfumó, el señor Juan Carlos Reynoso, o eh, mejor conocido como el señor Patrañas. Y este señor acaba de... Eh, bueno, eh, personas le han estado escribiendo, realmente no me imagino cómo sería estar en los pies de este señor en este momento, donde todo lo que dijimos los youtubers, donde todo lo que dijimos la gente que eh, realmente sabía desde un principio que este era un esquema Ponzi, se volvió realidad. Y actualmente este señor está respondiendo de la misma manera que respondió el señor eh, Andrés Sandoval, de una manera totalmente agresiva, de una manera totalmente eh, irreverente, de una manera... Aquí es donde realmente se da cuenta uno lo que son estas personas. Entonces, vamos a ver los eh, fragmentos de la conversación que tengo yo. Por aquí. Déjenme ver. Nada más. Ok. Eh, vamos a verlo entonces. Lo tengo por aquí. Listísimo. Esto es eh, la conversación que me pasaron. Ustedes. Y hay muchas eh, cosas. Que yo veo similares. A las que... Eh, en algún momento hicimos un video llamando o hablando con este señor vía WhatsApp y él y sé que es Juan Carlos Reynoso porque me respondió exactamente igual. Eh, vamos a ver. Aquí dice: Si quiere su dinero, porque que no es capaz de capaz de sacar su dinero del broker. ¿Qué pasó? ¿Acaso puso la cuenta a nombre de un perro? O está esperando. Esto. Eh, ...burlándose él porque en algún momento en sus llamadas corporativas... ...aquellas llamadas corporativas de los tiempos de antaño... ...donde este señor hablaba y decía... ...Maravillas de Omega Pro... ...él decía que mucha gente no estaba recibiendo su dinero... ...porque había puesto un nickname o había puesto nombre del perro... ...según su mundo imaginario, según su metaverso... ...las cosas que pasan ahí... ...o está esperando que le lleven su dinero a su casa... ...debe ser una de las dos... ...si necesita ayuda... Pida ayuda, pero ponerse en ese plan, qué ridículo es, su dinero está ahí, pero le toca reclamarlo o seguir el proceso. O sea, en otras palabras, siga esperando, mi chiquito, siga esperando, que algún día, algún día le eh, llegará su dinero. Bueno, aquí esto no lo voy a decir en YouTube. Ustedes lo pueden leer porque me pueden desmonetizar. Pero aquí la persona se altera bastante. Obviamente con mucha razón. Y luego lo que continúa es que este señor... Vean lo que bonito se ve ahí. Qué lindo se ve. Su carita de yo no fui fue TT, Su carita de, de tontito ahí. Muy bonito él. Parece la foto que le tomaban a uno en la primaria con el... Con el uniforme y con el, el, el mapa mundi de, de fondo. Parece ese tipo de foto. ¡Qué lindo, qué inocente se ve ahí este señor! Eh, ese señor le hace una llamada a esta eh, persona. Que le está escribiendo. Y le dice, ¿qué quiere? ¿Para que me llama? Seguimos con el, audio, con el texto. Ah, bueno, ese es el que estuvimos hablando la vez pasada. Pero... Podemos ver gente, bueno aquí le ponen, ¿qué quiere? ¿para qué me llama? Me llama porque sabe que le estoy pisando sus talones, yo ya sé todo y voy por usted. Le voy a mostrar a usted que una mujer que no tiene seguidores y que no soy conocida te va a hacer caer. Ya la gente sabe de tus otras estafas, yo no tengo miedo, ni usted ni a ninguno de sus grupitos de mierda. Eso es lo que le, lo que le ponen eh, este, aquí. Y vea esta palabra clave. Porque a mí me llamó muchachito. A esta señora que le está escribiendo le llama Mujercita. Entonces, eso es una palabra clave. Firma, de sello, de garantía de que es Juan Carlos Reynoso. Porque así es como responde esta señora. Este señor eh, ya su, su máscara de persona, de bien... Su máscara de persona eh, elocuente, de persona seria, de, de persona firme en sus argumentos. Ya eso quedó muy atrás. Y le responde. Mira, mujercita, me vale V. O sea, me vale verga. Lo que haga solo te, llama te llamaba para darte un aporte para tus perros. Porque me gustan los animales. Y aquí le responde. ¿A qué manera más? O sea señor eh, bueno aquí no sé se bien señor Juan Carlos Reynoso eh, CEO eh, persona respetable o sea con, con un con un historial de vida intachable la manera en la que es, en la que se expresa verdad no me hagas aportes, le responde. No necesito tu limosna. Quiero mi dinero. Devuélveme mi, mi dinero de Omega. Y no soy muy mujercita. Tengo más ovarios que usted, poco hombre. Así es como se le responde a un estafador. Así es como se le habla a un estafador. Entonces, eh, chicos. E esa es la conversación que yo le quería dar a ustedes. Pero con el fin de que ustedes logren ver cómo es el, el que se comportan estas personas, cómo es el modo superandi. Porque este señor, antes de que todo eso pasara, antes de que todo eso pasara, se hacía pasar por una persona muy elocuente, muy firme, un, un poder de manipulación verbal de muchísimo poder. Este señor eh, aseguraba que omega pro era el mejor vehículo financiero y daba utilizaba muchas técnicas de manipulación y coerción jugando con sus sentimientos jugando con su, con sus emociones con todos los ideales con todos los propósitos de vida que tiene la gente con tal de él ganarse unos sí. cuantos centavitos que no son unos cuantos centavitos son millones de millones Ahora que se destapa la olla, ahora que se sabe realmente lo que es Omega Pro, es donde sacan su verdadero yo. Es donde sacan realmente la podredumbre de personas que realmente son. Es donde sale a flote lo peor de estas personas. Y vean que en la llamada, que en la conversación que vimos con el actor Andrés Sandoval, es, sucede exactamente lo mismo. Son personas groseras, altaneras, personas que realmente en este punto es donde podemos ver su verdadero yo. De lo que realmente están hechas estas personas. Entonces chicos, esto es un video sumamente eh, rápido. Lo único que quería es exponer o, sea, o dar a la luz este caso que me pidieron que eh, lo sacara. Eh, si ustedes tienen también conversaciones, eh, llamadas, audios, lo que sea, me lo, pueden hacer, eh, me lo pueden hacer saber a mi número de teléfono que está por aquí. Más 506-897-39988 es mi número de WhatsApp público. Y eh, eso es todo, muchachos. De verdad, de verdad, de verdad, hay que recapacitar y no volver a caer en este tipo de estafas de estas personas que lo único que realmente quieren es eh, ganarse ese, ese bono de referido ese bono y que por con tal de ganárselos ellos sabiendo de que eso es una estafa pueden decirle ustedes pueden bajarle el cielo y las estrellas pueden vender hasta su propia madre con el fin de lograr su objetivo de ganarse ese bono eh, de referido entonces chicos eh, Téngalo muy presente para próximas estafas porque Omega Pro ya murió, Omega Pro ya está caída. Pero de todo lo que ustedes han vivido, de todo lo que hemos pasado con Omega Pro se puede sacar realmente un, un, se puede, un aprendizaje donde nosotros logremos volver a, a, a detectar este tipo de... De plataformas. Y no volver a caer en estas artimañas. Que las van a seguir usando una y otra vez. Chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Realmente espero que todos ustedes. Eh, esos videos que hemos hecho. Les sirvan de algo. Y que ustedes logren. Eh, ver por, sí, por, por, por ustedes mismos. Una próxima estafa. Y logren. Eh, Tener, eh, encontrar esas similitudes. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.